Hola, muy buenos días a todas y a todos. Eh, nos acompaña ahora el segundo ponente, Hipólito Rodríguez. Le damos la bienvenida a todos y todas, pero también a las redes de la 4TV, las redes de Buen Gobierno y a todas las redes del Instituto Nacional de Formación Política. Eh, muchas gracias por estar aquí. En una hora eh, regresamos, digamos, vamos a estar aquí conectados en, en las redes. Eh, muy bien. Pues Nuestro siguiente, nuestro siguiente ponente eh, obtuvo el grado de licenciatura en Economía por la UNAM y el de Doctor en Ciencias Sociales en el CIESAS. Estudió en el Colegio de México, donde se graduó como experto en Medio Ambiente y Desarrollo. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, el Istmo en el Contexto Contemporáneo del Desarrollo, Pobreza Urbana en México, las ciudades de Veracruz ante el Cambio Climático, Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Veracruz. Sus publicaciones versan sobre la historia ambiental de Veracruz, la evaluación de la pobreza, los procesos de urbanización y desarrollo regional en el Golfo de México. Fue presidente municipal de Jalapa en el periodo 2018-2021. En la actualidad coordina el proyecto interdisciplinario de alternativas para la gestión integral de residuos sólidos urbanos por parte del Conacit. Pues bueno, bienvenido eh, compañero Hipólito, eh, tienes el eh, micrófono. Muy bien, pues primero que nada muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Eh, lo que les voy a presentar es fruto de un trabajo colectivo, eh, es fruto de un equipo interdisciplinario que se propone justamente construir alternativas para dejar atrás un largo periodo muy nefasto de mal manejo de los residuos sólidos urbanos en nuestro país. La basura se ha convertido en un gran problema de salud pública, de salud ambiental, un gran problema también de injusticia social, y eh, la idea es eh, avanzar hacia un nuevo modelo. El presidente de la República nos pidió a Conacid que eh, apoyáramos a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, para poder construir alternativas que permitieran dejar atrás este largo periodo tan nocivo, tan tóxico. Entonces, lo que les voy a exponer es pues, fruto de este esfuerzo colectivo que está en curso. Eh, iniciamos a mediados del año pasado, en julio del 2022, este es un equipo interdisciplinario, incluye muchas disciplinas que justamente ofrecen soluciones a un problema muy complejo. Estamos ingenieros, biólogos, agrónomos, economistas, abogados, antropólogos, en fin, una serie de disciplinas que nos ayudan a darle una solución a esta complejidad que es el manejo de los residuos sólidos urbanos, el problema de la basura. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ustedes eh, ver eh, la presentación que preparé para ustedes. Eh, ¿Ahí la están viendo? Sí, eh, hay varios documentos. Ok, ahí ya está la presentación propiamente. Perfecto. Bueno... Entonces, eh, vamos a iniciar con esta presentación. Eh, sí, sí, sí. Cuando hay algún problema de comunicación, ustedes me dicen, por favor, si se escucha bien o si hay algún problema con la imagen. Vale, gracias. Este, sí, yo, yo este, apunto eso y este, ahorita se ve perfectamente bien. ¿eh? Bueno. Bien, entonces. Eh, el, el, el nuevo modelo de gestión que estamos proponiendo, pues, entonces, eh, tiene, eh, digamos, como propósito contribuir a transformar las políticas públicas. ¿no? A ver, perdón, esas, esos micrófonos, por favor, del público. Sí, adelante, este, compañero Hipólito. Sí, entonces, digamos, CONACYT como órgano nacional donde se, <coughs> se reúne pues el trabajo científico, está pensando pues en generar una transformación que transforme la política, una intervención que transforme la política pública. Entonces... Lo que van a ustedes escuchar pues tiene que ver con esto, un nuevo diseño de política pública, una política pública que siga los lineamientos de la cuarta transformación. Eh, la exposición que les voy a compartir pues tiene estas cinco partes. ¿Cuál es actualmente el problema? ¿Cuál es el contexto actual del problema de la basura en nuestro país? ¿Cuáles son los impactos y los riesgos de este mal manejo que ha habido de la basura? cuáles son los costos de la degradación, qué implica el modelo neoliberal, en qué sentido la privatización de los servicios públicos ha llevado a su quiebra, a su abandono, a su deterioro, y finalmente, pues, cuál es el, el, el modelo que estamos proponiendo, el modelo que estamos construyendo con los gobiernos locales, con la participación de la ciudadanía y con la participación de los funcionarios municipales. Eh, hay que decir que eh, tenemos actualmente un gran problema, puesto que eh, los residuos sólidos urbanos han, se han incrementado de una forma muy notable por los patrones de consumo, por los patrones de desarrollo industrial que tenemos en México y en el mundo. Eh, de alguna forma, la economía industrial capitalista, hay que decirlo así, el modelo económico que tenemos es un modelo que pro, provoca mucho desperdicio, que genera mucho desecho, que con embalajes, con envases, con una serie de dispositivos que le ponen al consumidor, ocasionan un incremento muy notable de los residuos que se colocan en el espacio de las viviendas, en el espacio de los hogares. Eh, hay un conjunto de tecnologías que están difundiéndose por todo el mundo y en particular en nuestro país, pero vamos a ver que estas tecnologías que pretenden resolver el problema de la basura no son las más adecuadas para nuestro contexto, son tecnologías que a veces son muy contaminantes, son tecnologías que engañan a la, a la autoridad municipal, y vamos a ver que no necesariamente... Esas tecnologías son las más apropiadas para resolver de fondo el problema. En la, etapa, en la etapa actual, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un círculo perverso, un ciclo perverso de manejo de los residuos sólidos urbanos. Este ciclo perverso pues, inicia desde el momento en que adquirimos bienes en, en los centros comerciales, en los supermercados, en los mercados públicos, se nos entrega una serie de, de bienes, de mercancías, que eh, una vez consumidas, eh, suscitan un, un incremento muy notable de los desperdicios de los envases, de los productos que ya no sabemos qué hacer con ellos. Se colocan de mala manera en el espacio público, en las calles. Hay un gran problema para que se puedan recoger, para que se puedan recolectar el barrido y la limpieza presenta muchos problemas en las ciudades de México. La recolección se lleva también en equipos poco actualizados, equipos que no están preparados para recolectar adecuadamente los residuos. Muchas veces dentro de los propios vehículos se lleva a cabo un proceso de pepena, de, de recuperación en condiciones muy insalubres para los trabajadores. Los productos ya recogidos, todos estos desperdicios se llevan a centros de transferencia donde a veces, si bien nos va, hay un proceso de segregación, hay un proceso de separación, pero eso es muy poco común, es poco frecuente que se separen los recursos que se recogen en la calle. Y finalmente lo que encontramos es que todo esto va a sitios de disposición final, que en el mejor de los casos es un relleno sanitario, pero son muy pocos los rellenos sanitarios que cumplan con la norma. En general se trata de vertederos, de tiraderos a cielo abierto, donde muy poca valorización, muy poca recuperación de esos recursos, de esos residuos se da. Entonces, este es el ciclo perverso que tenemos. Los datos importantes que les estoy compartiendo aquí en esta lámina, pues es que nuestro país y Brasil son los mayores eh, generadores de residuos. Los residuos se mezclan, desafortunadamente se mezclan, y eso es lo que hace a la basura. Como vamos a ver más adelante, la basura nace de la revoltura. Si logramos separar, si logramos segregar los residuos, no necesariamente se hace basura. La basura es cuando se mezclan, cuando se revuelven los, los residuos y se vuelven inservibles para su proceso de recuperación. Actualmente, los residuos que no se recolectan, casi el 30%, van a dar a barrancas, a tiraderos y muchas veces van a contaminar cuerpos de agua, ríos y océanos. Eh, ha crecido mucho el, el, el, el problema de la basura y sin embargo no ha crecido la infraestructura, el equipamiento para recoger esa basura. Actualmente en el país hay más de 2.000 vertederos, 2.000 vertederos, 2.000 tiraderos de basura, pero muy pocos, alrededor de 15 vertederos cumplen con la norma. Lo que tenemos pues es un, una, un gran rezago en, la, en el equipamiento. No ha habido inversiones, no ha habido eh, realmente atención por parte de los gobiernos locales y estatales para darle infraestructura a esta problemática. Actualmente, de todos los residuos que generamos, apenas el 7% entran en un proceso de valorización, es decir, que se les da vida útil a esos residuos. Tenemos pues que avanzar hacia una situación en la cual se recupere buena parte de los residuos y podamos construir lo que llamamos una economía circular solidaria, una economía circular equitativa. Tenemos pues también que mejorar nuestros dispositivos jurídicos, nuestra normatividad para que se ordene de otra manera el proceso de recolección y manejo de los residuos. Bien, este es el problema actual. Esto genera muchos impactos en la salud y en el ambiente. Aquí ponemos cinco impactos que son importantes de, de observar porque son problemas que ya tenemos en todo el territorio nacional. Por un lado, la exposición crónica a los residuos genera enfermedades, genera gran problema para la población que se vincula a la limpia y a la pepena. Todos los trabajadores de limpia enfrentan grandes problemas de salud se dice por estudios hechos en otros ámbitos, estudios de salud, que el promedio de vida de un trabajador vinculado a la pepena no llega a los 50 años. ¿no? Es decir, es gente que fallece muy joven eh, porque su ciclo de vida está constantemente expuesto a contaminaciones. Y igual ocurre en el entorno de la gente que está cerca de los vertederos. Los vertederos mal manejados Enfrentan grandes problemas pues, de incendios, de explosiones, porque ahí se acumulan gases en la descomposición de la basura. Se producen grandes problemas para el, el, el medio ambiente y, la, y el entorno de las familias que ahí residen. Eh, hay que decir también que el mal manejo de los vertederos pues, suscita contaminaciones de cuerpos de agua por el escurrimiento de lixiviados. El, los lixiviados son eh, los líquidos que se generan en la propia descomposición de la basura. Esa descomposición, si no se trata adecuadamente, va a los cuerpos de agua, va a los arroyos o se filtra a las aguas subterráneas o también genera grandes problemas de contaminación, o sea, los gases de metano que se eh, producen por la descomposición de la basura, también generan un gran problema de gases de efecto invernadero. Y bueno, ustedes lo han visto en muchos lugares, cuando se generan montañas de basura, proliferan faunas nocivas, ¿no? Cucarachas, ratas, moscas, en fin, vectores que dañan la salud pública. Y bueno, el gran problema es que en el entorno de todos estos lugares se suscitan muchas enfermedades que dañan no solamente a los trabajadores, sino a las poblaciones que residen en proximidad de estos vertederos. Lo hemos visto en muchas ciudades, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, e incluso la presencia de cáncer, precisamente por la presencia de sustancias tóxicas que se depositan sin control en los vertederos. Es un problema muy grave y es este el problema que justamente el presidente ha observado en sus giras y que le pidió a CONACID que produjera una alternativa que tratara de manera sistemática el problema. De alguna forma, pues, tenemos riesgos sanitarios en todos los vertederos. Hay que decir que en este proyecto no solamente está la Secretaría eh, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino que también está la Secretaría de Salud y está la COFEPRIS, la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios. Estamos viendo pues, cómo con contribuir a neutralizar estos problemas que afectan a la salud pública. Estamos viendo aquí que son riesgos primarios, riesgos secundarios, riesgos que están recorriendo de una manera o de otra la vida de muchas poblaciones que están teniendo que interactuar con la basura en múltiples dimensiones de su vida social. Eh, ustedes ven que estos riesgos, pues por un lado pueden ser por contacto, pueden ser por ingesta, o sea, se contaminan, eh, digamos, los cuerpos de agua, se contamina el aire... Eh, hay una dispersión de sustancias tóxicas por los incendios que con frecuencia ocurren en estos vertederos y al fin y al cabo, pues estamos viendo problemas que afectan incluso a la biodiversidad, a los ecosistemas que se encuentran en el entorno. Eh, de una manera o de otra, el hecho de que estemos ya en una época de cambio climático, el hecho de que haya ahora lluvias atípicas, lluvias torrenciales, también produce problemas muy serios porque se inundan los vertederos, se, se desbordan y el mal manejo de los lixiviados hace que esta, estas sustancias se dispersen y lleguen a los cuerpos de agua donde a veces la gente se alimenta y utiliza el agua para su salud, para su alimentación, para su aseo. Entonces tenemos un gran problema con estos vertederos y es uno de los temas críticos que tenemos que atender. En particular nos preocupa mucho la situación de los trabajadores de limpia, ¿no? Eh, de alguna forma, ellos, estamos pensando que son alrededor de 120 mil, 130 mil trabajadores, no se sabe a ciencia cierta cuántos son, los trabajadores vinculados sobre todo a la pepena, al reciclamiento, pues están constantemente interactuando con sustancias que ponen en riesgo su salud. Enfermedades que en primer término afectan su piel porque es, no usan guantes, no usan ningún tipo de dispositivo para protegerse cuando están escarbando las bolsas de basura y al mismo tiempo están pues alimentándose en el entorno de estos tiraderos, afectando seriamente su salud pues porque se alimentan con, con alimentos pues eh, poco saludables y con frecuencia ocurren cortes de piel, cortes que lastiman su, su, su, pues digamos, sus manos, y suscitan grandes problemas pues, de mutilaciones. Es frecuente que el trabajador meta la mano en una bolsa, se encuentre vidrios rotos, jeringas, eh, latas mal, mal cortadas, en fin, hay un gran problema de salud que nos interesa también atacar porque es un problema muy serio los costos que todo esto genera a la economía nacional son inmensos se han hecho estimaciones por parte de semarnat y del inegi que hablan que los costos de remediación ponerle remedio a este problema de los residuos sólidos urbanos puede llegar a los 90 mil millones de pesos equivalente al punto del pib o sea una fortuna sin embargo, si invirtiéramos en el manejo adecuado de los residuos, esto nos costaría muchísimo menos, apenas el 0.1% del PIB. Es decir, que más nos conviene prevenir el problema en lugar de estar viviendo grandes problemas de remediación. Ustedes saben, uno de los problemas que detonó la atención del presidente es el caso del tiradero de las matas en el sur de Veracruz. Entre la ciudad de Coatzacoalcos y la ciudad de Minatitlán se encuentra un tiradero a cielo abierto instalado en un humedal. Este tiradero, remediar la contaminación que ahí se ha acumulado al cabo de 20 años es costosísimo. En lugar de tener que enfrentar estas inversiones que remedien la contaminación, nos conviene prevenir, nos conviene construir sitios que cumplan con la norma y que no generen problemas en el agua, en los ecosistemas, en la salud pública, que no generen costos extras pues, al presupuesto municipal. Tenemos pues, que enfrentar de una manera o de otra, ya con urgencia, alternativas que. Neutralicen este daño ambiental que le cuesta tanto dinero al país. ¿En qué consiste el modelo neoliberal? ¿Por qué el modelo neoliberal es tan problemático? En primer lugar, hay que decir que hay un marco legal construido en el periodo neoliberal, es decir, desde la época del gobierno de Salinas de Gortari, desde los años 80, donde eh, se. De, descuidó pues la, la, el marco legal para poderle dar orden a la política pública que regule el manejo de los residuos sólidos urbanos. De alguna forma, la legalidad que se construyó en ese periodo fue una legalidad que despojaba a las autoridades públicas de su capacidad de control y daba pie a que las empresas privadas entraran a este terreno como negocio donde podían hacer obtener rentas extraordinarias pero esto en realidad lo que dio pie es a muchas formas de corrupción muchas formas de corrupción como vamos a ver la corrupción recorre todo el flujo de los residuos y en lugar de convertirse en una alternativa económica bien llevada lo que se ha hecho es convertir esto en negocios sucios, la basura como un negocio sucio. Los gobiernos municipales realmente no tienen claridad en sus facultades, no tienen claridad en sus eh, responsabilidades institucionales, no cuentan con recursos para atender adecuadamente la problemática, muchas veces... Eh, Digamos, el gran problema de los gobiernos locales es que se renuevan cada tres o cada cuatro años y el proceso de aprendizaje pues eh, impide que realmente eh, se ha haya continuidad en el manejo correcto de las infraestructuras y que se profesionalicen los responsables directos de los servicios de limpia a nivel municipal. De una manera o de otra. Se, de, se ha ido desmantelando la posibilidad de tener una rectoría del Estado en el manejo de esta problemática y en la actualidad la institución municipal se encuentra rebasada por la dinámica de generación de residuos. Tenemos que fortalecer la institucionalidad y como vamos a ver más adelante, pues se trata de construir una nueva normatividad, una normatividad que permita una interacción más ordenada entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Que cada uno tenga claro sus responsabilidades y que haya una interacción pues de mejor coordinación. La banca de desarrollo ha sido poco creativa para generar instrumentos de apoyo a los gobiernos locales. Los gobiernos locales necesitan eh, mucho dinero para enfrentar el rezago que se ha ido acumulando y ante la ausencia de infraestructuras, equipos, maquinarias para enfrentar adecuadamente el problema, lo que encontramos sobre todo en los sitios de depósito final, en los vertederos, en los tiraderos, ahí lo que encontramos es la presencia de la delincuencia organizada. Muchas veces en los tiraderos, los propios pepenadores están bajo la tutela, vamos a decir, de caciques, de personajes muy nocivos que abusan de ellos, que les cobran por poder llevar a cabo ahí el trabajo de pepena. Hay un abuso sobre la población más pobre y hay un envilecimiento del trabajo que ellos llevan a cabo. Entonces tenemos que mejorar la economía. Tenemos que contribuir a crear un marco normativo que permita tener ahí una economía circular sana, una economía circular formal, que le dé prestaciones de salud a los trabajadores y que contribuya a que el reparto de los bienes que de ahí se derivan sea un reparto más equitativo para que se incremente la capacidad realmente del proceso de reciclaje, de recuperación de las materias que se logran. Eh, reutilizar a partir del trabajo de la pepena. Necesitamos también invertir en servicios de aseo urbano más eficientes tecnológicamente, ¿no? No hay, digamos, buenos equipos de recolección, no hay buenos equipos de barrido, no hay un manejo adecuado de los sitios de depósito final. Tenemos, pues, que ayudar a que mejore en general la eh, actividad que llevan a cabo los trabajadores de limpia y ayudar a que la informalidad empiece, empiece a transitar hacia un nuevo modelo que sea más incluyente y que cuide más la calidad de vida de los trabajadores, que dignifique su espacio de trabajo. Neutralizar la presencia de esos casicazgos que vienen de una larga época de abuso eh, corporativo. Ustedes conocen la historia en la Ciudad de México de este líder que estuvo ahí muchos años, se volvió líder eh, de la Ciudad de México del PRI que eh, realmente abusaba de las trabajadoras abusaba de muchas maneras de, del gremio y eso es justamente lo que tenemos que evitar la presencia de estos sindicatos tóxicos, de estos sindicatos corruptos que lastiman la vida del trabajador y de la sociedad y finalmente pues también tenemos que involucrar más a la sociedad civil, tenemos que involucrar más a la participación ciudadana, tenemos que involucrar al sector académico para que entre todos contribuyamos a que todos nos hagamos responsables de los residuos. Finalmente, todos generamos residuos, todos debemos hacernos responsables de los residuos. Hay que cuidar ese tema, que es un tema de educación cívica y al fin y al cabo un tema de educación ambiental. Entonces, tenemos que dejar atrás esta etapa de neoliberal, y avanzar hacia eh, otro modelo, ¿no? En la actualidad, CONACIT eh, hizo un diagnóstico de 148 sitios donde podría haber una intervención, 148 sitios. Estos 148 sitios responden a siete modelos de gestión, ¿no?, hay sitios donde se manejan, los sitios de depósito final se manejan, puede ser que sea un manejo municipal o puede ser intermunicipal como espacio eh, directamente gestionado por autoridades urbanas o pueden ser espacios donde hay un sistema rural de gestión, ¿no? los lugares donde propiamente las localidades rurales necesitan también coordinarse para recuperar y manejar adecuadamente los sitios de depósito final. En nuestro país hay 14 sistemas metropolitanos de gestión de los residuos. Muchos de ellos se encuentran en las zonas en fronterizas entre un estado y otro, ¿no? Vamos a pensar en el caso de Tamaulipas y Veracruz, en la zona de Tampico. La zona metropolitana de Tampico es un espacio de cooperación metropolitana. En general, está en manos de los, de los municipios, de los gobiernos locales, la gestión de los residuos, pero también hay espacios que están concesionados a empresas privadas, espacios donde se concesionó tanto la recolección como también el manejo del vertedero, el manejo del sitio de depósito final. No son muchos Hemos identificado aproximadamente 20 que están en esas circunstancias eh, y estos pueden operar a nivel local o a nivel interregional. En todos los casos se hace necesario revisar los convenios bajo los cuales operan estos temas de convenio, de, de concesión, porque muchas veces las concesiones a entidades privadas, en lugar de facilitar el tránsito hacia una economía circular, la bloquean. Eh, ocurre, por ejemplo, que cobran por tonelada. Entonces ellos, mientras más tonelada entre al vertedero, pues más dinero ganan. No desean que disminuya la presencia de residuos y eso en lugar de contribuir a que la gente recicle, a que la gente recupere, más bien es un incentivo para ellos para seguir tirando. Entonces tenemos que revisar esos convenios mejorar la intervención de las autoridades federales para regular esos malos vertederos y ayudar a que se fortalezca el sistema de inspección, el sistema de supervisión de la calidad de estos vertederos. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Nos vamos a, a, a, a abocar en este periodo a seguir seis principios generales, principios que tienen como propósito mejorar la gestión de todo el flujo de residuos, desde el punto de origen hasta el punto final de depósito. Toda la cadena es la que tenemos que cuidar. Y esto va a implicar mejorar el tema sanitario, mejor, mejorar el tema ambiental y dignificar el espacio de trabajo de todos los que se involucran en la gestión de esta problemática. El cambio de rumbo, pues, tiene estos seis principios. En primer lugar, volver a tener la rectoría del Estado en esta problemática. Darle peso al bien común, al interés general. En segundo no, lugar, obvio. recuperar la capacidad de articulación entre los diversos órdenes de gobierno, que haya una normatividad más clara de cuáles son las competencias de los gobiernos locales en relación al gobierno del Estado para tener una claridad de lo que implica el manejo regional de los residuos. Es necesario que haya un ordenamiento territorial. Luego, avanzar hacia una economía circular justa, una economía circular eh, incluyente, que redistribuya las ganancias que se generan en el proceso de reciclaje, en el proceso de aprovechamiento de los residuos. Garantizar, pues, que haya equidad y cuidar la salud de los trabajadores y cuidar en particular el tema de género. Son muchas las señoras, las mujeres que participan en el proceso de pepena hay que cuidarlas, hay que ayudar a que tengan oportunidades y que se las proteja. En general, hay que dignificar el trabajo, hay que dignificar el trabajo de todos ellos y de esta forma avanzar hacia una situación en la cual ya no se impacten los ecosistemas, ya no se impacten los cuerpos de agua, no se generen gases de efecto invernadero y podamos tener una economía circular adecuada que proteja el medio ambiente, que proteja la salud pública. Como ustedes ven, todo esto implica generar organismos operadores del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Por eso estamos hablando de que es una eh, política vinculada a los principios de la cuarta transformación. Tenemos que cuidar que todo este proceso avance de la mano de las organizaciones populares, barriales, las organizaciones que la ciudadanía impulsa para cuidar su medio ambiente y cuidar el entorno en el que vive. Tenemos que ayudar a que se modifiquen los contratos con las empresas que abusan de las finanzas municipales. Tenemos que ayudar a que el servicio de recolección sea un servicio sustentable, un servicio eficiente tenemos que avanzar hacia una economía circular que recupere todo lo posible de los residuos que actualmente se entierran, se sepultan y se pierden. Y para todo ello es necesario tener una capacitación universal en toda la cadena del proceso de gestión de los residuos. Actualmente Conacyt está operando en Las Matas, en el sur de Veracruz, una escuela de capacitación para los operadores de los sitios de depósito final. Hay que darle más herramientas de conocimiento a los trabajadores para que operen de forma adecuada sus sitios de depósito final. Es necesario capacitar no solamente en los sitios de depósito final, sino también es necesario capacitar a las autoridades municipales, a los funcionarios que están en los servicios de limpia. Es necesario también capacitar a la sociedad. ¿Por qué? porque necesitamos que toda la sociedad se haga responsable y aprenda a separar los residuos. Actualmente se mezclan, por eso les decía yo hace un momento, la basura nace de la revoltura. Si logramos separar los residuos, vamos a dar un gran paso porque vamos a poder aprovechar mejor la materia orgánica, que actualmente se desperdicia, todos los residuos de comida actualmente no se les da aprovechamiento. Y si logramos separar, vamos a ayudar a que también el reciclaje se incremente de manera notable. Eso va a permitir avanzar hacia modelos de basura cero. Ya no habrá basura, solamente habrán residuos. Residuos que podrán aprovecharse tanto en centros de compostaje para la materia orgánica como en centros de reciclaje para todo lo que es vidrio, cartón, plástico, aluminio, etcétera. Tenemos pues que tener mejores sitios de disposición final que no generen impactos a la salud, que no generen impactos al medio ambiente y que no den oportunidad a que se coloquen ahí residuos peligrosos, tóxicos para nuestra población. Este es el nuevo modelo que estamos impulsando y esto implica pues cambios normativos. La revoltura, como les digo, nace de de la basura nace de la revoltura y la sociedad es parte del problema y la sociedad es parte de la solución. Todos generamos residuos, todos tenemos que hacernos responsables de los mismos. Entonces, está en curso ya la aprobación a, en la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley de economía circular. Esta ley de economía circular nos va a permitir justamente tener un marco normativo que permita avanzar hacia este nuevo modelo. Esto implica cambios muy importantes al nivel de tecnología, a nivel de responsabilidad ciudadana, a nivel de facultades de los ayuntamientos. Tenemos que trabajar en todo el tema. ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, tener infraestructuras más apropiadas y generadas por nuestros propios centros tecnológicos para manejar los residuos orgánicos, para manejar los residuos inorgánicos, es decir, los reciclables. Tenemos que generar campañas de comunicación, de educación cívica, para aprender a separar, para aprender a aprovechar. Este es un cambio muy profundo, es un cambio de hábitos, porque ustedes lo ven, hemos sido educados durante muchos años en el abandono de los residuos. La gente está muy habituada a mezclar todo, ponerlo en una bolsa de plástico y desentenderse de esa bolsa de plástico colocándola en la calle, transmitiéndole el problema a la autoridad municipal. Tenemos que cambiar esos hábitos, tenemos que cambiar esas malas prácticas y tenemos que ayudar a que esto nos permita transitar hacia una economía circular, equitativa, solidaria, ambientalmente correcta. Eh, también tenemos que ayudar a que no se sigan generando emisiones tóxicas en los vertederos. Tiene que haber ahí los dispositivos que marca la norma. Normalmente un vertedero debe tener una geomembrana para que no se filtren al subsuelo, a los mantos freáticos, los lixiviados que se generan con la descomposición de la basura. Tenemos que cuidar que se cumpla la norma, que estén esas geomembranas y que haya una recolección adecuada de los lixiviados. Tenemos que aprovechar los gases metanos que se generan en la descomposición de la basura. Tenemos que ayudar a que todo eso pueda ser aprovechable para generar energía. Y al fin y al cabo tenemos que impulsar esa economía circular. Ustedes saben... Son muchas las materias útiles que estamos sepultando en los tiraderos. El aluminio, los metales, los minerales metálicos, el plástico, el cartón, el vidrio. Son muchas cosas que se pueden aprovechar y que actualmente perdemos porque se entierran. Tenemos que avanzar hacia una economía circular y tenemos que darle las posibilidades a los trabajadores de que puedan hacerlo de una forma más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Organizar la pepena en favor de los más pobres. Hacia avanzar hacia un proceso de economía circular más formal, mejor organizado. Como les decía hace un momento. Se calcula que en el proceso de recolección de basura, en el proceso de recolección de los reciclables, hay más de 113 mil trabajadores ahí metidos. La mayor parte de ellos están en condiciones informales. No hay quien les pague un salario, o sea, ganan de lo que logran pepenar. Tienen que pagarle una cuota al que vigila el sitio, tienen que pagarle una cuota al líder, tienen que pagarle una cuota al crimen organizado que está ahí presente. Entonces, tenemos que ayudar a que esto avance y se estructure de otra manera. Y esto implica, pues, trabajar desde el sitio donde nosotros colocamos la basura, en la calle, para que sea un sitio más ordenado, con contenedores, con sitios formalmente mejor eh, eh, fijados, mejor determinados, Ayudar a que haya vehículos especiales para recolectar lo, la materia orgánica separada de la materia inorgánica. Ayudar a que haya un orden en el mercado de los reciclables. Las empresas que compran reciclables son muy abusivas, le pagan muy poco al trabajador por sus productos. Y contribuir a que haya centros de acopio, centros donde se lleve a cabo este trabajo de manera ordenada y limpia. Y de una manera o de otra, ayudar a que todo esto vuelva a entrar a la economía industrial. Que la economía industrial aproveche, aproveche el, el aluminio, aproveche el plástico, aproveche el vidrio. Y esto pues tiene que también impulsar cambios en el diseño de los productos desde el momento en que se generan. Que las manufacturas aprendan a no generar desechos. Muchas veces le dan al consumidor una serie de productos que el consumidor no sabe cómo aprovechar, no sabe qué hacer con ellos y, y finalmente pues los tira a la calle para que alguien se haga cargo de ellos. ¿no? Tiene que haber un cambio en todo este tema. Entonces la modernización de los centros de acopio tiene que ser un tema fundamental y tiene que destinarsele recursos. Ustedes ven en la imagen, actualmente los sitios donde tiramos la basura pues son es un desorden total no es un, un, son tiraderos en las calles son montañas de basura que generan muy mala imagen que generan pues una degradación del espacio público generan problemas de salud porque ahí se forman ratas se forman cucarachas tenemos que ayudar a que haya centros de acopio bien ordenados donde se pueda recuperar el papel y el cartón, que tiene un buen mercado, donde se pueda recuperar el plástico que actualmente abandonamos, donde se pueda recuperar todo lo metálico, particularmente las latas, el aluminio, el cobre, donde se pueda recuperar el vidrio, porque muchas veces el vidrio se abandona, donde se puedan recuperar todos los materiales que estamos desechando. ¿no? Entonces, estamos proponiendo medidas muy concretas para que el reciclaje pueda avanzar. Esto implica pues construir unidades económicas con infraestructura, contar con una normatividad para que la población entregue separado los residuos, vincular a la academia, a los centros tecnológicos en la producción de infraestructuras, ayudar a que haya una normativa para que la valorización de los reciclables beneficie al trabajador, que no abusen del trabajador, que le pagan una miseria por lo que logra pepenar, y contar pues con una red adecuada donde se fomente la comercialización de estos reciclables. Y tenemos que predicar con el ejemplo que las dependencias públicas, las oficinas públicas, las instalaciones municipales, las dependencias del gobierno federal, implementen el programa Basura Cero. Es decir, que desde el propio espacio de gobierno demos ejemplo de que se pueden separar los residuos y se pueden aprovechar. Este programa de Basura Cero pues ya está en curso, se está promoviendo su instalación en las escuelas, en las universidades, en los centros públicos de investigación y en las dependencias federales, en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Medio Ambiente, en todas las dependencias gubernamentales que puedan dar ejemplo de que se puede separar y se puede entregar de manera ordenada los residuos. ¿Qué es lo que necesitamos en el momento actual para avanzar? Pues necesitamos que la población se haga responsable de separar sus residuos. Mucha gente ya lo hace. Quiero comentarles que estuvimos hace poco en la ciudad de Oaxaca y ante una crisis que ellos enfrentaron porque se cerró su vertedero, cerraron el vertedero donde depositaban su basura, la población, de una forma muy responsable, ya asumió la práctica de separar los residuos. Entonces, entrega ya de manera separada todo lo orgánico y de manera separada todo lo inorgánico. ¿Qué es lo orgánico? Pues todos los desperdicios de comida, todos los desperdicios de comida, prácticamente la mitad de los residuos que generamos son orgánicos y esos pueden entrar a centros de compostaje. Esa es la tarea que estamos haciendo ahora con ellos, con la autoridad municipal de Oaxaca, apoyarlos para tener centros de compostaje que conviertan a la materia orgánica en abonos orgánicos, en suelo fértil, para apoyar a la agricultura periurbana, para apoyar a la jardinería, para apoyar a los parques y tener abonos orgánicos que mejoren la calidad de la producción, tanto agropecuaria como también en la calidad de nuestros jardines. Se necesitan centros de acopio para los reciclables y se, y se necesita impulsar el aprovechamiento energético de parte de la materia orgánica. La materia orgánica en su descomposición genera gas metano, que es un gas de los más potentes de efecto invernadero. Si logramos aprovechar esto, pues vamos a poder tener energía eléctrica a partir de esa materia orgánica. Tiene que ver, pues, un proceso ordenado para avanzar hacia un círculo virtuoso del manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Todo esto, pues, implica procesos normativos, procesos de infraestructura, procesos de organización técnica de los cuerpos municipales, de las autoridades municipales. Necesitamos tener todo un equipamiento para que esto camine. Entonces, ¿cuáles son las líneas de trabajo para ir cerrando? En primer lugar, darle viabilidad al concepto de 3R. ¿Cómo reducir? ¿Cómo reciclar? ¿Cómo reutilizar? ¿Cómo avanzar, pues, hacia la economía circular solidaria? Entonces, tenemos que mejorar la normatividad tiene que aprobarse si ya en breve la ley de economía circular que está en la Cámara de Diputados y tiene que mejorar la normatividad que define las responsabilidades y competencias de los tres órdenes de gobierno. Tenemos que fortalecer los instrumentos de gestión, hacer obligatoria la separación de los residuos desde la fase de generación. Todos los hogares, todas las instituciones se tienen que obligar a separar los residuos. Tenemos que inhibir el plástico de un solo uso, es buena parte de lo que está en los vertederos es plástico y como este plástico es muy volátil, es muy ligero, pues va a dar a los océanos, va a dar a los ríos y es un gran problema ya mundial la presencia del plástico de un solo uso flotando en grandes islas en el océano y tenemos que ayudar a que los recicladores tengan mejores condiciones de trabajo que cuenten con un apoyo en su salud, porque no puede ser que se enfermen con tanta frecuencia y que su esperanza de vida sea tan corta. Tenemos que darle también más recursos a los gobiernos municipales, de alguna forma crear una normatividad que indique que cada gobierno municipal tiene que entregar un porcentaje de sus presupuestos a los centros de reciclaje, a los centros de compostaje, a los sitios de depósito final y de alguna manera implementar programas de basura cero en todas las dependencias. Esas son las líneas fundamentales. Esto implica, pues, movilizar a la ciudadanía. Nosotros sabemos que no todo es responsabilidad del gobierno. Hay una parte importante que es responsabilidad de la ciudadanía, de las empresas, las empresas se desentienden del problema y se lo pasan al gobierno municipal. No puede ser. Las empresas responsable también del gran problema que tenemos de residuos. Tienen que asumir los costos de sus impactos ambientales. Y pues tenemos que construir toda una nueva arquitectura que permita que gobierno municipal, ciudadanía y sector privado se involucren de forma más eh, articulada para generar los dispositivos, las infraestructuras que nos permitan avanzar hacia esta nueva economía circular. Se trata pues de un cambio muy fuerte, es un cambio institucional, es un cambio social, es un cambio normativo, que finalmente nos permite avanzar hacia una nueva economía, hacia un nuevo modelo económico. Un modelo económico solidario, porque busca apoyar a los trabajadores que están vinculados a la limpia y a la recolección. Redistributivo, porque va a ayudar a que tengamos ahora un mejor aprovechamiento de materias que actualmente se pierden. Vamos a lograr disminuir nuestra huella ecológica. Vamos a contribuir a que no haya daño a los ecosistemas y sobre todo al agua. Y vamos a ayudar a que mejore la economía popular. Todo esto implica también cambios en los patrones de consumo. Tenemos que ser más cuidadosos en nuestro consumo para no usar tanto plástico, para no desperdiciar tanto papel, para no desperdiciar en latas y envases. Eh, aprovechar que haya más reciclaje del vidrio, que no se tire el vidrio, que se aproveche ese vidrio para seguir funcionando como era antes. Ustedes recordarán que antes la leche se distribuía en envases de cristal ahora para las empresas es muy fácil envasarlo en, en plástico o en tetrapac, se desentienden del problema y se lo pasan al consumidor y finalmente se lo pasan a la autoridad municipal. Tiene que haber un cambio en los patrones de consumo y un cambio pues al fin y al cabo también en los patrones de la manufactura, de la producción industrial. Tenemos pues que propiciar, la presencia de empleos ecológicos, o sea, recuperar toda esa materialidad que actualmente se entierra en los basureros, es promover empleos ecológicos. Actualmente la dinámica es construir sitios de depósito final o vertederos cada 10 o cada 15 años, y eso implica buscar cada 10 o 15 años un nuevo lugar donde tirar la basura, un nuevo basurero. Eso es un gran problema de ordenamiento territorial. Las autoridades municipales ya no saben dónde construir un basurero porque la gente no quiere tener un basurero cerca de su casa, no quiere tener un basurero cerca de su localidad. Y sin embargo, los basureros son necesarios. Hay una mala imagen de los basureros porque nunca se gestionaron bien. Son muy pocos los basureros que se gestionan bien. Tienen que cumplir la norma, tienen que ser muy cuidadosos en el manejo de las geomembranas, tienen que ser muy cuidadosos en la manera en que manejan sus lixiviados. Esto implica tener más eh, recursos para que estos sitios funcionen bien. Y esto implica pues un trabajo también de ordenamiento territorial. Tener lugares que la comunidad sepa que están destinados para servir para ese propósito y que se manejen de forma adecuada para que la gente no vea ahí que hay malos olores, impactos en el agua, impactos en la atmósfera, que no haya sopilotes, que no haya ratas. En fin, es un problema que tenemos que atender todos de manera responsable. En síntesis, limpiando el país se combate la corrupción y se reafirma el cambio. Nosotros, en el periodo en que fuimos responsables del Ayuntamiento de Jalapa, nos dimos cuenta que toda la cadena de manejo de los residuos está plagada de corrupción. La empresa que manejaba el sitio de depósito final en Jalapa, una empresa transnacional, nos cobraba muy caro y generaba muchos impactos en el medio ambiente. Tenemos que quitarnos de encima esas empresas corruptas. Tenemos que quitarnos de encima esos gremios corruptos que despojan al trabajador. Tenemos que ayudar a que todo este proceso ocurra de forma limpia y tenemos pues, que acabar con el ciclo perverso del manejo de la basura. Para ello es necesario pues, tener un nuevo marco regulatorio, más inversiones que contribuyan a avanzar hacia una infraestructura adecuada y tenemos que fortalecer la rectoría del Estado, en beneficio de la comunidad, en beneficio del bien común. Se requiere, pues, dignificar todo el sector y transitar, como digo, a una nueva economía donde el trabajador sea el principal beneficiario de este nuevo modelo. No puede ser que sea un trabajador sucio, un trabajador indigno, un trabajador insalubre. Tiene que ser un trabajador sano un trabajador que gane bien, un trabajador que cuente con infraestructuras apropiadas para avanzar hacia la economía circular. El proyecto que estamos actualmente desplegando en Conacit, que involucra a prácticamente 40 investigadores, publica cada mes un boletín. Llevamos en este momento ya seis boletines, se publica mensualmente. Aquí les dejo la liga por si lo quieren examinar, se llama la escoba, es un boletín de opciones para dejar de hacer basura. Ahí van a encontrar mucha más información de la que hoy les compartí sobre lo que implica el compostaje, lo que implica el reciclaje, los problemas que enfrentamos para tener una buena normativa, para tener una pepena adecuada, un reciclaje adecuado, lo que implica pues avanzar hacia una economía circular. Eh, esta es el, el, la publicación que mes tras mes ponemos al servicio de la comunidad para enterarse de las alternativas y bueno, pues esto es lo que les quería compartir, estoy abierto a sus preguntas, si gustan a partir de este momento puedo eh, abrir ya el diálogo con ustedes Vale, pues muchísimas gracias compañero Hipólito Rodríguez despido eh, antes de pasar a la al diálogo con el ponente, que me permita nada más despedirnos de las redes sociales. Eh, ahora también la Escuela Nacional de Buen Gobierno está en un canal de YouTube, lo pueden encontrar de esa manera. Eh, desde luego las redes sociales eh, del Instituto Nacional de Formación Política y las redes de también este, la eh, 4TV, Sí, que es el, el canal de, este, del partido, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, muchas gracias por la transmisión y continuamos de inmediato. Nos quedamos aquí en sala los el ponente y los participantes.